Bienvenidos al episodio 45 de Naturalmente Bot. En este programa charlamos del nudismo, llevando la curiosidad a la naturalidad. Sin miedo, sin vergüenza y sin censura. Desmitificándolo y mostrándolo como es. Algo natural. Durante estos últimos meses hemos podido ver y leer una noticia en la prensa, la televisión, la radio e incluso los podcasts. Que por cierto, desde aquí quiero mandar un cariñoso saludo precisamente a Jero y a Raúl del podcast Turno de Noche, ya que fueron ellos los que me lanzaron el guante para hacer este episodio sobre esta noticia. Una noticia que está dando mucho que hablar en las redes nudistas y en los círculos sociales en general. Estamos hablando del nudista de Aldaya, que ha llevado su pasión hasta las últimas consecuencias, presentándose en la puerta de los juzgados de Valencia completamente desnudo precisamente por sancionarle en varias ocasiones por esta práctica. Yo tengo que reconocer que al principio cuando me llegó la noticia pensaba que iba a tratarse de otro caso pues eh, al que nos tienen acostumbrados los medios de información. pues Un señor desnudo y de la olla con un machete en la mano o una señora subida a un coche gritando como una posesa, en fin lo que ya conocemos todos. ¿vale? Pero el caso es que al escuchar argumentar a esta persona en la televisión eh, las razones por las que estaba allí, me parecía un tío con sentido común y razones de peso. Me di cuenta que estaba precisamente prejuzgándolo por lo que nos han ido metiendo en la mollera nuestros queridos periodistas. Así que, Después de pensármelo bien y escuchar el reto que me proponían los compañeros de turno de noche, pensé que la mejor forma de entenderle era precisamente traerle al programa para conocerle mejor, hacerle otras preguntas que la presa común ni se preocupan en hacerle y de esta forma también pues darle la posibilidad a que se exprese como él quiera. Bienvenido, Alejandro. Hola, muchas gracias. Oye, lo primero que vamos a hacer es una entrevista un poco más personal para que la gente pueda empatizar un poquito más contigo y que te conozcan mejor. Vale, vamos a dejar de momento el tema de, <ríe> de los juzgados para luego. Entonces, oye, me gustaría que te presentases un poco eh, a ver si ya sabemos que eres de Aldaya, eh, pero bueno, la edad, a qué te dedicas, si tienes pareja o familia, lo que tú veas. ¿eh? Pues bueno, tengo 29 años, eh, soy programador, eh, trabajo para una empresa extranjera, así que en mi, en mi trabajo nadie sabe nada todavía, todavía, y bueno pues en mi familia siempre hemos sido muy liberales, en plan, mis padres siempre me han dejado hacer lo que quisiera mientras fuera algo bueno, o sea mientras no fuera algo malo, entonces Nunca he considerado que ir desnudo fuera ningún problema. Y bueno, pues lo típico, no lo haces por la calle, pues porque piensas que no está permitido, que te van a hacer algo, yo qué sé. Pero pues hubo un momento en el que me di cuenta de que no pasaba nada y no habiendo nada lógico que me dijera oye, no hagas esto, pues lo empecé a hacer. Pero bueno, más allá de eso, en cuanto a mi familia, pues eso, siempre hemos sido una familia muy pobre, que nos gustaba mucho ir a la montaña, transporte público y poco más, porque no teníamos dinero para más. Y bueno, pues de ahí un poco ha surgido mi, mi gusto por la naturaleza y todo eso. y O sea, cuando íbamos a la montaña, Ah. ahí la ropa es algo que no tiene mucho sentido ah. y bueno pues yo creo que de ahí viene un poco los orígenes luego lo que fue el detonante para empezar a ir desnudo por la calle fue fue diferente pero yo en mi cabeza la ropa siempre ha sido algo que pues bueno si hace falta me la pongo pero que no no tiene más <risa> si es para el frío si es para algún por alguna razón necesaria pero no no tiene más. Vale, normalmente suelo preguntar eh, por el entorno social, ¿vale? Pero tengo mm. una pregunta de un oyente, que es sí. Ana, eh, que me la, llegado, me la ha hecho llegar por, por Facebook, y mmm, pregunta lo siguiente, ¿vale? Dice, en general nos sentimos muy orgullosos y satisfechos cuando defendemos algún derecho que consideramos importante para nosotros o para la sociedad, pero con el nudismo no suele ocurrir ya que el nudismo muchas personas lo viven en un ámbito muy privado y sin darlo a conocer. Dice desde que las sucesivas noticias salieron en prensa, eh, pues que te han llevado a comisaría, las multas, los juicios y la última sentencia del tribunal. Dice has notado cambio en el entorno, en tu familia, en los amigos, en los compañeros de trabajo y si el cambio ha sido para apoyarte o para tratar convencerte de que desistieras de tu lucha? ¿Qué, qué, qué le qué aconsejarías eh, o qué te aconsejan tus seres queridos? Son varias preguntas. Pues ha habido de todo. Ha habido, sobre todo mis abuelos, gente más mayor, que me decían que no haga esto, que por qué hago esto? No les entra en la cabeza el que lo pueda hacer simplemente porque me parece que está bien, o sea, a ellos no les parece que esté bien, entonces les parece como que lo hago por joder o no sé, por... No entiendo la verdad muy bien, pero bueno, típico, típica mentalidad de hace 100 años igual. <risa> en cuanto a gente más joven, mi fa, mis primos, amigos más cercanos, prácticamente todos me apoyan. Si no todos, no sé ahora qué piensa alguno, pero sí, en, en general todos me han apoyado mucho y... Y algunos, incluso que no, no sabían que yo fuera pues, así más protesto ni eso, de pues, si algo está mal, pues se cambia. Pues se dieron cuenta y me dijeron, oye, me, me gusta mucho esto que estás haciendo y eso. O sea que, en general, la recepción ha sido bastante buena. Hay alguna cosa puntual, pues gente más mayor que sí que no le gusta, pero en general, todo bien. <risa> <risa> vale, paso a la siguiente pregunta. Pregunta. Eh, de Enrique morales eh, también a través de facebook dice cómo fue la primera vez que saliste a la calle desnudo pues depende porque yo tengo recuerdos de pequeño de haberlo hecho de pero de pequeño estoy hablando de 10 años de decir pues me da igual cojo una rabieta y me quito los pantalones en medio de la calle <risa> alguna mierda así con mi madre recuerdo haber tenido pero la primera vez de esta, de esta serie, que ya lo hago más a menudo de, desde hace dos años, fue, bueno, ya lo he comentado en muchas entrevistas, de, pues yo estaba con una persona, una mujer, eh, entrenando por la noche en un parque y pues, hacía mucho calor porque estaba entrenando, era verano, y me quité la camiseta pues, porque, eso, porque necesitaba refrescarme. Y, y me dijo, oye, que eso no está bien porque, porque las yo, por ejemplo, no puedo, porque si yo lo hago me dicen de todo. Entonces, tápate un poco por por ir iguales y eso, por pues no. porque no me causes envidia porque tú te puedes quitar la camiseta y yo no. Vaya. Vale. Y pues en plan. Lo entiendo, pero no puedo llegar a la misma conclusión, en plan, lo que me parecería razonable es que si tú ahora tienes calor como yo, te quites la camiseta como yo. No, o sea, no, no veo por qué nadie te tendría que decir nada, es tu vida. Yo no me voy a tapar porque es que no, no tiene ningún sentido que me tapes si, si tengo calor. Sí. Lo único que veo es, voy a intentar que la gente me diga lo que te diría a ti si te quitas la camiseta, y lo solucionamos así, y pues la única solución era quitarme los calzoncillos. <risa> ¿Y ella se quitó algo o no te acompañó? No, porque es, o sea, eso lo discutimos, pero en plan, en ese momento no me lo quité, en ese momento ya estábamos de camino a casa y me, me seguí sin la camiseta y eso, pero le dije pues mañana, creo que al día siguiente, teníamos una excursión en bici y también iba con ella, y fui sin ropa. Y se lo dije que iba a ir sin ropa. Ella fue con ropa y todos contentos. Y la verdad es que era, un, era una asociación ciclista que hay gente que también es naturista y eso. Uh -huh. Y lo recibieron bastante bien, la mayoría, no todos. Ya. Yeah. Y pues eso, la verdad es que el primer día bastante bien. Nos paró la policía. Bleh. Bueno, pues lo típico que te puedes imaginar, pero dentro de lo que cabe, o sea, quitado. ignorando a la policía, la verdad es que la reacción de la gente con la que estuve fue muy buena. Bien, pues mira, contestas a la segunda pregunta de Enrique que dice que cómo se quedó la gente la primera vez que lo vieron por la calle. <risa> ya lo estás contestando pues un poco. Oye, y me pregunta también Miguel Sotomayor, ¿vale? Eh, ¿Cuál es eh, tu motivación para una acción que es conscientemente... ¿Vale? Que es consciente que no va a ah. ser entendida. ¿Cuál, ¿Cuál es? O sea, que también lo has comentado un poco, ¿no? Eh, la, el motivo sí. parece ser que ha sido con, con esta compañera con la que entrenas. Sí. ¿Pero hay alguna pues, motivación más? Sí, básicamente es para hacer ver a la sociedad que es un poco hipócrita. de ¿Por qué un chico se puede quitar una camiseta a una chica? No. porque un chico no se puede quitar unos calzoncillos, sí que se puede quedar en pantalón corto, pero una chica no, no sé, hay ciertas cosas que no tienen sentido. Y bueno, pues durante toda mi vida la gente que me conoce sabe que protesto todo lo que no tiene un sentido que a mí me parezca razonable. Voy a protestar, no, no me voy a callar porque a la mayoría de la sociedad le parezca irrazonable o a una parte importante, aunque no sea mayoría de la sociedad, le parezca irracional. no Uh -huh. Si a mí me parece que está mal a mí personalmente, pues yo voy a hacer lo que me dé la gana. <risa> Perfecto. Oye, por cierto, me has dicho que, que entrenas con una asociación eh, ciclista, ¿no? ¿Os habéis planteado? No, eso, eso fue realmente es algo que puntualmente, o sea, no voy ah. normalmente con ellos. Vale. O sea, vale. habré ido igual cuatro o cinco veces, no mucho. Vale, se, se me ocurre que aquí en Madrid de vez en cuando hacen la ciclonudista no sé si alguna vez no. os, os lo habéis planteado por allí. No, yo no, pero eso, mucha gente de esa asociación sí que ha hecho, ha participado en ciclonudistas por eso eh, les pareció algo no normal, pero no les pareció mal, o sea, lo entendieron, les pareció razonable. Oye, Alejandro, ¿eh, ¿qué ha sido lo más complicado de superar de, de esta práctica que tú tienes? Sí. Pues ha habido temporadas en las que pues, los jueces, la policía, todos me estaban bastante, molestando bastante en plan pues los juicios ahora estoy ganando los más pero al principio hubo un par de juicios importantes que perdí, eh, también pues, me amenazaron de muerte varias veces por la calle, me persiguieron que tuve que salir bueno. corriendo y la policía prácticamente se reía de mí. E incluso alguna vez apoyaron a los que me perseguían. Y en plan, recuerdo una vez que me estaba persiguiendo un grupo de tres cuatro chavales jovencitos con piedras y con cosas a cosa de 50 metros de distancia, que yo los veía de, de atrás y digo, como se acerquen, vamos a tener problemas. Y justo veo un coche patrulla pasar, un coche de la Policía Nacional, y se lo digo y les digo, mira, por ahí hay un grupo de tres que me estaban siguiendo de atrás y, y me han dicho, no, sé, no recuerdo que me dijeran, pues te vamos a dar o no sé. Y les digo, mira, están por ahí. Y, y justo el policía, el policía me dice, sí, sí, eh, ahora vamos. Y gira y se va en el sentido contrario. ¡Oh! Y yo, fue como que, ¿qué coño? Madre mía. Sí, es, en ese plan está la policía de aquí. No es la única vez que pasó algo así. Bueno, pues eh, vamos ahora con otra pregunta de otra oyente y en este caso ah. es en voz. Es la pregunta la hace Noxa, es Esther, y te la voy a poner un momentito. Vale. Gracias Rubén por tu podcast y por la oportunidad de preguntar. Hola Alejandro, soy Esther, una nudista de Navarra, que quería plantearte un par de preguntas. Eh, al margen de lo físico, yendo desnudo por la calle, ¿qué es lo más bonito que te han dicho? Y quería preguntarte también si alguien te ha contado que tu estilo de vida haya influido de alguna manera en la suya, le haya cambiado de alguna forma. Eh, y nada, solo quería agradecerte el llevar el nudismo a las noticias y a las conversaciones y quería mandar también un saludo muy grande a, a todos los nudistas que conozco, que están escuchando. Un abrazo a todos. Pues lo más bonito fue una amiga que yo no le había dicho nada, no le había comentado nada y bueno, pues un día me dice, oye, que me ha dicho un pajarito <risa> que, que, ha sido, que vas desnudo por la calle, no sé qué. Y, y me contó pues eso, que se había enterado un poco de la historia y pues ya le conté un poco más. Y, y me dijo que le parecía muy bien lo que hacía y la verdad es que me, me gustó mucho la conversación que tuve. <risa> <risa> y la otra pregunta que decía era si, si, bueno, si has visto que esto ha podido influenciar a alguien más influenciar en cuanto a cambiar un poco de pensamiento sí o sea de hecho a mucha gente mucha gente se habrá planteado muchas cosas en cuanto a que haya gente que haya empezado a salir desnuda a la calle o algo así tan chocante creo que no pero vamos que yo me haya enterado bueno, oye, tendrás otras aficiones que, que no son nudistas. Eh, ¿a, ¿A qué te puedes dedicar? No sé, te gustan los libros, la fotografía, las series ¿Qué, ¿qué me cuentas. Los deportes, hago muchos deportes. He hecho a lo largo de mi vida, pues muchos deportes diferentes y ahora hago dos o tres a la vez. Ahora hago escalada, béisbol pues de todo un poco. Y aparte de eso, la programación es también uno de mis hobbies, o sea, ahora trabajo de ello, pero antes de, de que me pagaran por programar, yo programaba como hobby, pues 10 años antes de, de empezar a trabajar en ello, o sea, desde joven desde muy joven ¿En qué, ¿en qué lenguaje programas? <risa> en C En C. No sé si. Yo, yo estoy en C, sí, estoy en César. yo trabajo mm, con, con sí. punto .net y cosas así mm. ¿Y alguna afición más que tengas? Pues... Con esas dos, la verdad es que ocupan bastante de mi tiempo, leer un poco, cuando me canso del trabajo me pongo a leer y ya trabajaré luego cuando, cuando esté descansado, pero uh -huh. sí, o sea, ir a la naturaleza y hacer deportes, sobre todo deportes de naturaleza y, y programar cuando no estoy en la naturaleza, <risa> básicamente son esas dos. Pues mira, si te parece, vamos a, a pasar a la entrevista un poco más temática, ¿vale? Vale. ¿Podrías hacernos... Para la gente que a lo mejor no haya escuchado o no haya leído la noticia en condiciones, ¿podrías hacernos un resumen un poco de, de esta aventura judicial que, que has tenido? ¿Cuándo empieza? Eh, ¿Cuántas han sido? No sé. Pues todo empieza en verano 2020, mitad de pandemia más o menos. Y bueno, el, el como empezó, ya lo he contado, eh, pues bueno, me paró la policía ya directamente la primera vez que salí. Y luego de allí hasta aquí, pues igual me han parado 50, 100 veces, o sea, ya he perdido muchísimo la cuenta de todo. Y multas, pues lo típico que te dan papeletas que luego al final no te ponen ni multa, esas ya he perdido la cuenta. Multas que hayan llegado a juicios, pues una docena o dos, más o menos, ahora Madre y bueno, pues de las veces que me ha parado la policía, las más así chocantes son, una vez que me llevaron al psiquiatra, porque decía el policía que no me podía soltar, a... o sea, me paró el policía, yo le expliqué por qué era legal lo que estaba haciendo y eso, y claro, se quedó como, hostia, pues no lo puedo detener, no... parece que tiene razón. <risa> y me siguieron, me siguió el coche patrulla, o sea, me... Cuando me pararon, me registraron que no llevara nada raro, yo que sé, igual se creían que iba drogado o algo. Eh, vieron que no llevaba nada. Mm, me dejaron ir y me siguió el coche patrulla pues, durante cuatro kilómetros. O sea, yo iba en bici y los veía atrás. <risa> <risa> y me vuelven a parar y dicen no, no, que ya, ya nos hemos cansado, que esto no puede seguir así. O sea, esto... Tú estás loco, no, esto no se puede, <risa> esto no puede ser. Y, y llaman al 112, Piden que venga una ambulancia a ver si estoy loco o no y que me lleven al psiquiatra. Le dicen del 112 que, que, que se les va la pinza, que, no, que eso no está para esas cosas y que, y que me dejen en paz. Y bueno, pues los policías que no, que da igual lo que diga el 112, que tú te quedas aquí, te vas a venir al psiquiatra con nosotros. Y yo, pues bueno, pero ¿me puedo ir? No. Y si te vas, estás detenido por desobediencia, así que te tienes que quedar aquí dentro del coche. Nada, me pasé igual dos horas, no recuerdo bien ya dentro de un coche de patrulla en pleno verano, ventanas cerradas, al final me las bajaron un poco para que pasara el aire y eso, Sin, no me dieron agua ni nada, o sea, había un parque al lado que no había casi nadie y le dije, oye, puedo ir a beber o, o me traes un vaso de alguna forma, tardaron lo que quisieron tardar en darme un poco de agua <risa> y pues bueno, nada, la tortura sigue existiendo, la inquisición ya no existe, pero, pero sí. <risa> Y bueno, pues al final consiguieron que, que viniera algo, no sé, alguien que se, se hizo pasar por médico o yo qué sé qué, y dijo, sí, sí, hay que llevarlo al psiquiatra. Y bueno, pues cuando me llevaron al hospital psiquiátrico, el psiquiatra dijo, este está bien, no tiene ningún problema, es que no, no tiene ningún sentido esto. Me hizo unas preguntas y me fui a casa y ya está. Y bueno, esa ha sido la más grave, que bueno, tengo pendiente de denunciar a esta gente por uh -huh. secuestro, y torturas, todo... Joder. Tienen un pleno ahí y, y bueno todavía no los he denunciado porque como la sanción <ríe> me pusieron una multa ese día la sanción todavía está en un juzgado está, está pendiente la, la sentencia creo que ganamos pero todavía no es firme cuando sea firme y esté todo cerrado ya mi abogado pondrá la demanda contra estos y luego otra fue que también la he contado alguna vez en alguna entrevista eh, estando en la playa me amenazó un gitano y en la playa estaba con mi madre. Yo estaba, desnuda, pero, yo estaba desnudo, pero mi madre no. Y de repente me amenaza un gitano y, y nos llamamos a la policía. Viene la policía, le dicen a él que se vaya. Y yo le digo, pero oiga, que me ha amenazado de muerte, que he llamado yo a la policía, toméle los datos para poner denuncia o algo. Y dice, no, no, él no, no hace falta, él que se vaya. Y se fue. Y a mí sí que me tomaron los datos, me pusieron otra multa. Pero en la playa en la playa. O sea, eso fue en el Paseo de la Malvarrosa. <risa> es muy surrealista. Ostras. Y claro, pues yo dije, mira, me voy a comisaría y, y denuncio no solo a los Gitanos, sino también al policía. Ya. Yeah. <risa> y cuando llego a comisaría, llegué desnudo y me metieron para adentro y dice, no, no, tú no vas a poner denuncia, te vamos a denunciar nosotros. Y al final me pasé pues desde las nueve y media de la mañana, que era eso, hasta la una y media de la noche en el calabozo. No me dejaron llamar a mi abogado durante horas, no me dejaron hacer la llamada a un familiar durante horas. Luego la llamada al abogado, como no me lo cogió la primera vez, eh, dijeron, no, no, ya, ya has gastado tu llamada, ya no puedes llamar. Y fue como, ¿qué cojones? <ríe> o sea, luego... O sea, todo muy ilegal Ese también, hay que preparar <risa> Sus respectivos juicios Madre mía. Eh, Una cosa que la verdad es que sí que <risa> Fue graciosa Es que, eh, bueno, el karma eh, Cuando hubo el juicio Porque en esa me De hecho, ese juicio todavía lo tengo perdido Está recurrido en el Supremo, pero todavía no ha ganado ese juicio lo perdí, me acusaban, como no me podían acusar de exhibicionismo seno, porque no, lo mío no es exhibicionismo seno, se me acusa de desobediencia. Y ese juicio lo perdí. Vale. Y la alzada también lo perdí. Y bueno, pues solo me ha caído multa, no, no me pidieron pena de cárcel, pero eso es delito, o sea, es bastante grave lo que me piden. Sí, sí, sí. Y sí. bueno, pues espero ganar. Y bueno, lo que sí que el karma me pareció bastante justo ahí, es que uno de los policías no pudo asistir al juicio porque había muerto en cosa de medio año después de que pasara eso. Vaya. Bueno. Vaya. Bueno, no, yo no le deseo la, la muerte a nadie tampoco. Eh. No le deseo la muerte a nadie, pero la verdad es que <ríe> me hecho unas risas con mis amigos. Bueno. Yo no me río, ¿eh? <ríe> siempre la, las desgracias, es, o sea, eso ya es llevarlo a un, a, sí. un poco más para allá. Eh... Teles, periódicos, eh, entiendo que, que en un momento dado eh, tenéis necesidad eh, pues de, de, de haceros ver en los medios de información y que, y que bueno, pues, eh, precisamente eh, toda esta vorágine ¿no? de, de noticias y que saliese en la tele fue porque vosotros llamasteis en un principio a, a, a los medios de información ¿O, o cómo llegaron los medios de información allí. Y, y si pues la cosa fue, uh -huh. sí, eso fue ca mucha casualidad. Fue el día que yo fui decidí ir desnudo al juicio porque le dije a mi abogado, mira, ya estoy cansado de todas estas cosas, vamos a ir al juicio desnudo y que, y que esto se acabe de alguna forma, por las buenas o por las malas. Y pues nada, eh, mi abogado ya iba preparado con vamos a tener problemas yeah. y cuando yo llego ahí en la puerta obviamente no me dejaron pasar los guardias civiles y la policía que había en la puerta y bueno pues me esperé en la puerta digo no me dejáis pasar no te preocupes esperaré aquí hasta que me dejéis pasar y me quedé apoyado en una pared al lado de los juzgados y pues igual estuve ahí 20 minutos esperando ¿Y hasta y que llegara mi abogado y el mensaje ¿Sí? que quieres transmitir Trayendo a, a toda esta a todos los medios de información, ¿cuál sería? O sea, aprovechando ahora el podcast… No, no los traje, no los traje. La, la cosa es, fue graciosa porque justo salió del juzgado un grupo de periodistas que tenían un juicio. Uh -huh. y, y me encontraron ahí en la puerta y fue como, ¿te podemos entrevistar? Y yo, pues bueno, ¿qué quieres? <risa> y ahí es cuando me tomaron el teléfono y luego me pidieron más entrevistas a raíz de eso. Pero fue todo muy casualidad, en plan… Sí, entrevistadme si queréis y por mí. <risa> Luego sí que en algún momento determinado, sobre todo con una, de hecho esto fue antes, con una amiga de un amigo que es periodista y pues sus ideas también son un poco parecidas a las, a las mías, eh, me, pidió, me dijo mi amigo que hablara con ella para hacer una entrevista y yo dije sí, sí, claro. Y bueno, es una periodista que estaba en La Vanguardia. Muy... La verdad es que la entrevista que me hizo fue muy buena. Eh, Raquel Durán, si no recuerdo mal. O Raquel Andrés, no sé. Alguna Raquel, de La Vanguardia. Eh, la verdad es que me hizo una entrevista muy buena. Y pensé, a raíz de esa, que igual el hecho de que saliera... en De hecho, sobre todo, justo unos días después de esa entrevista, los, los propios policías que me estaban deteniendo continuamente se dieron cuenta de que había salido en los medios y de que yo tenía razón y como que se, se lo pensaba más antes de, de detenerme o de esas cosas y pensé que podía beneficiarnos el hecho de que esto se haga público porque claro los policías y los jueces al final ven los medios de comunicación también y, y se dan cuenta de que esto es legal y de que, de que tienen que dejarme en paz y, y pues apoyarme en lo que hago, o sea es su deber apoyarme. Y la verdad es que sí, creo que, que ha beneficiado. Eh, Guru, un, un seguidor que tengo por Facebook, que es Guru Milot, eh, me hmm. pregunta que qué tal valoras el tratamiento eh, que los medios de comunicación pues, eh, han dado en tu caso. Pues hay de todo, ha habido muy buenos como la, la amiga esta de un amigo y luego ha habido entrevistas que digo uf, casi mejor que no la hubiera hecho. No. Uf. O sea, no han querido profundizar en lo que pasa y simplemente querían sacar la noticia de ellos. No... O sea, ha habido de todo. Hay periodistas que hacen su trabajo y hay periodistas que lo único que quieren es sensacionalismo. Uh -huh. Lo que dicen de ti en las redes, desde, bueno, pues que no haces uh -huh. daño a nadie, que estás en tu derecho de ir como te plazca, gente que, que sí. te conoce y lo dice abiertamente y habla muy bien de ti. Eh, luego tenemos todo lo contrario, claro. Eh, olas de odio extremo, ¿de acuerdo? Eh, tomarte como loco, o que sufres algún tipo de desequilibrio, deficit mental, que si eres un exhibicionista, depravado, pervertido, o sea... Te, yo creo que sí, te han llamado claro. de todo ¿no? que además lo han intentado politizar, que si es de izquierdas, que si es de derechas eh, eh, o sea eh, y luego tenemos también a los que dicen que bueno que te toleran pero porque tienes un buen físico, <risa> en fin eh, emocionalmente ¿cómo llevas toda, toda esta crítica a tus espaldas? como no tengo redes sociales la verdad es que me echo una risa es cuando alguien me pasa una captura de pantalla de, de lo que se dice por ahí, sea bueno o malo, pienso, madre mía, cómo está el patio. <risa> eh, bueno, pff, nunca me ha importado mucho lo que diga la gente de mí, la verdad. Entonces, lo llevo bastante bien. Hay algún día que me pilla un poco peor y no, no me hace gracia alguna cosa, pero normalmente lo llevo bastante bien. Porque además, eh, antes te lo he comentado, eh, yo leí en el en el periódico de las provincias, el publicado el 23 de, de octubre, creo que fue, sí. eh, del 2022, pues que ellos eh, bueno, pues ponían como en tus palabras que te autodefinías como un fanático nudista. Que eh, eh, esto es cierto, no es cierto? Cómo es esto? No, de hecho, cada vez que escucho la palabra fanático, de lo que sea, me parece algo sin sentido. O sea, yo hago nudismo pues, cuando me parece que tiene sentido hacerlo, cuando no, no. O sea, por ejemplo, estos días que hacía frío no, no voy desnudo. No, no. A, aparte de que no he dicho eso nunca, uh -huh. es que no me parece razonable ser fanático de nada. No, no tiene sentido. Oye, eh, a ver, yo soy padre y como te he dicho antes, eh, sí que sé que estoy influenciado por los medios de información, ¿vale? Empatizar ah. con los padres cuando paseas por delante de un colegio, porque ya te digo, yo, yo lo soy, pues Bien. oye, si se me presenta una persona desnuda eh, que no conozco, lo primero que me viene a, a la cabeza es una sensación de alerta por mi hijo, ¿de acuerdo? Sí luego es verdad que si uno observa y permanece alerta, pues puede llegar a una conclusión, pues mira, este tío está de paso y, y, y ya está, ¿no? Pero hoy en día con la que está cayendo eh, ya te digo, en los medios de información eh, creo que está bastante justificada ¿no? esa, esa posible preocupación que podemos ten, tener eh, no. los, pues, los padres y la gente que no te conoce mm, no. o sea, supongo que, que a ver, eh, que, que la gente que te conoce de verdad, pues oye, te tolera sin problema y que eh, permíteme que llame extremismo, ¿no? a, a, a esta ¿Sí? práctica, o sea, porque sí si, si me parece extrema en ese sentido, eh, socialmente hablando. Eh, ¿Sí? Entiendo que en algún momento, eh, pues lo deberás eh, regular, ¿no? Para poder llegar a socializar con con la gente o para poder establecer ciertas amistades o ciertas empatías digo yo que no entras en un bar a tomar una cerveza desnudo o en un restaurante a, a cenar también desnudo, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuáles son tus límites en, este, en este sentido? A ver, límites como tal, creo que no, o sea, límites en cuanto a moralmente, yo creo que moralmente no hay un límite de no se puede ir desnudo en cierto sitio. Otra cosa es que si tú vas a con cierta gente que sabes, tú quieres estar a gusto con esa gente y sabes que no vas a estar a gusto si estás desnudo, pues o decides no estar a gusto con esa gente o decides no estar desnudo, pero las dos no se pueden tener. <risa> Entonces, pues todo depende de valorar el caso. Uh -huh. Lo que me dices, por ejemplo, de padres que se preocupan cuando pasas cerca de un colegio o lo que sea. A, a mí me preocuparía que una persona fuera vestida o no se me acercara, o se acercara a mi niño por la calle. Si vas y tú lo ves que va caminando hacia adelante sin, sin fijarse en nada porque va de paso, como voy yo, no veo ningún problema. O sea, lo de ir desnudo es algo circunstancial de aquí. Por ejemplo, si tú vas en Qatar o Arabia Saudita o Irán, eh, sin velo, si eres una mujer y vas sin velo, igual solo por pasar por ahí te, te tiran una piedra en la cabeza yeah. y, y, te, y se piensan que vas a hacer algo. Eh, o sea, es todo muy... depende de con los ojos que lo mires. Una, otra cosa es que se te acerque directamente a tu hijo, eso vaya vestido desnudo, pues igual piensas algo y, y, y tomas precauciones por si acaso. Uh -huh. Pero, quiero decir, tú cuando pasas por delante de la puerta a un colegio, sí. evitas acercarte justo, en ese justo sentido. Justo pasa porque yo te, justo tengo un huerto que está, a. de hecho estoy viendo el colegio aquí desde lejos, <risa> está a cosa de 300 metros y es el sí. único camino. O sea, Si no quiero pasar por el colegio, tengo que dar un rodeo de 2 kilómetros. Ajá. Entonces tengo que pasar. Ya. Y bueno, pues... Igual la primera vez a los padres les puede parecer raro, pero cuando ya lo haces 50 veces y ven que no te has parado nunca a hablar con un niño o lo que sea, pues no sé. Creo que es razonable pensar que lo hago porque voy de paso. O sea, de hecho se lo he explicado alguna vez. Que es porque tengo el huerto aquí. <ríe> si no lo tuviera, pues no pasaría por aquí. Ya me has comentado que estás dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias eh, judicialmente. ¿no? Eh, creo sí. que... Era un poco lo que yo decía en Facebook. Eh, yo tengo como una dualidad ¿no? de, de, de pensamientos con, con tu caso en concreto. Eh, porque bueno, pues eh, sí, por un lado yo veo que, que, que estás defendiendo ¿no? este derecho que tú tienes a, a ir desnudo por, por la calle. Uh -huh. Eh, pero por otro lado, mmm, como socialmente no somos no estamos tan bien vistos, me preocupa la imagen que, que estemos dando, ¿vale? Porque a la gente ¿Sí? le cuesta empatizar con la gente eh, que radicaliza o, o lleva al extremo ¿Sí? el, eh, por ciertos comportamientos. ¿Sí? Entonces, eh, o sea, vale, vamos a ir por la parte que digo, venga, judicialmente. ¿Hasta dónde vas a llegar? Porque llevas una pasta ya gastada, por lo visto, enorme con los tribunales. Eh, ¿Hasta el, el Tribunal Superior de Justicia o, o hasta dónde? Al Tribunal Superior de Justicia ya hemos llegado, hemos ganado ahí. Ahora tenemos dos casos, puede que tres, no recuerdo ya. Por lo menos dos en el Supremo, que todavía están en, en fase de admisión. Y bueno, pues de ahí queda Supremo Constitucional y Tribunal Europeo, no, no hay mucho más, hasta donde ellos quieran llegar, básicamente, porque yo no me voy a parar, o sea, hasta que gane. Ya te digo que por un lado yo me parece genial que, que, que legalmente podamos hacer esto, ¿eh? Mm. eh tengo una pregunta de Paco, ¿vale? Eh, por parte de. de eh, si quieres, te contesto justo lo que habías mencionado, que no te he contestado. Sí, lo de que nos vean como, o sea, que crees rechazo el hecho de ser tan radical. Sí, por, por, por eso te iba a decir. Hago las preguntas de vale, Paco y sí. de otro oyente que precisamente claro. tiene que ver con, con esto. Mira, eh, Paco por Twitter eh, me preguntaba, crees? Bueno, te pregunta. ¿Crees que lo que haces beneficia a los nudistas porque normaliza la desnudez o que los perjudica? Por, dice, porque el conflicto hará que se aprueben más ordenanzas municipales eh, desnudófobas. ¿vale? Esa va, va por un lado. Y luego la otra pregunta, pero yo creo que está todo relacionado también de Guru Melod eh, por, por Facebook. Dice, ¿eh, ¿Crees que ofrece una imagen positiva del nudismo? Van un poco de la mano. O sea, ¿crees que realmente este esta radicalidad o este extremismo por el nudismo nos beneficia? Yo creo que sí. O sea, perjudicar no creo que perjudique en el sentido de que un derecho no se gana sin ejercerlo. O sea, si tú no ejerces un derecho por mierda a perderlo, realmente no lo está, no lo tienes, no lo has tenido nunca. Uh -huh. En cuanto a que cree rechazo y eso, me parece algo muy parecido a lo que está pasando ahora la noticia esta de la chica que estuvo en la cárcel en Irán y las protestas que está habiendo en Irán y uh -huh. bueno, las que no ha habido en, en Qatar, o, en Qatar o, o Arabia Saudita, o sí que las ha habido pero no nos hemos enterado, realmente depende del público al que te refieras, o sea, por ejemplo, dentro de Irán, pues, las autoridades o lo que sea, no creo que, porque haya protestas, vaya a cambiar mucho la cosa. Yeah. Fuera, de, fuera de esos países, eh, el público tiene una mentalidad diferente y, y puede entender que esas protestas tengan mucho sentido. Mm, todo depende del público. O sea, hay gente a la que, por su convencimiento moral, por mucho que le hagas ver que todo esto es una hipocresía, no se va a dar cuenta y hay gente que sí. Sí, yo te compro que vivimos en una sociedad bastante hipócrita, pero también no estoy contigo alineado en el sentido de que creo que el extremismo lo que hace es eh, rechazo, o sea, crea, crea rechazo sí. Eh, también. O sea, sí, en cierta, en, cierta, en cierta proporción sí. Pero bueno, te digo, también tienes seguidores aférrimos, ¿eh? Y tengo tres <risa> tres en concreto ahora mismo, eh, tres personas que pertenecen a la asociación nudista AMBA, que es la de Valencia, y que tienen mm. muchísimas ganas de conocerte. Te, te cuento, eh, tengo un oyente sí. que se llama Rafa, que incluso te fue a buscar, pero a la CUAS, pensando que eras de allí. Y luego, cuando se enteró de que eras de Aldaya, dijo, Rubén, que me da un paseo en balde y tal. Digo, no te preocupes, Rafa. Digo, ya, ya, ya intentaré yo ponerme en contacto con, con Alejandro. Y mira, tengo también a Juan Ángel, ¿vale? Eh, que te ofrece la posibilidad de ponerte en contacto con la asociación a través de él cuando tú necesites y quieras. Y también tengo a Carmen Saura, eh, que por cierto, la encantaría que un día pues, la pudieras acompañar en dentro de su activismo nudista, ¿vale? Porque mm -hmm. Carmen es de las que se presenta eh, el día del orgullo nudista en la marcha del orgullo gay y va en cueros de arriba abajo y si es en Madrid, en Madrid, si es en Valencia, en Valencia. Y te voy a poner eh, dos preguntas suyas que van muy de la mano, ¿vale? Claro. Hola, buenas tardes Rubén, hola Alejandro, soy Juan Ángel de la Asociación Naturista Valenciana. Mi pregunta, bueno, sabemos que actualmente no tenemos un problema legal más que en ayuntamientos obsoletos, pero ¿realmente piensas que los actos individuales son la solución para el desentendimiento social que padecemos? Muchas gracias. Y ahora te voy a poner eh, la pregunta también de Carmen, que te digo que vale. van, van de la mano. Las dos yo creo que vale. las podemos juntar. Vale. Hola, Alejandro. ¿Qué tal estás? Mi nombre es Carmen. Eh, quiero, en primer lugar, dar las gracias a, a Naturalmente Bob eh, por, por el brindarnos esta oportunidad de... De poder, hacerte, ...de poder hacerte preguntas, ¿vale? Bueno, en primer lugar, felicitarte. Felicitarte por tus paseos nudistas por toda la ciudad. Eh, demuestran que eres una persona valiente, activista, luchadora... ...y que estás apostando por visibilizar y normalizar el, el nudismo. He de decirte, compañero nudista, que eso me, me gusta muchísimo y me agrada... Pues coincido y comparto contigo al 100% toda tu práctica. Vamos a ver, quería saber, eh, la pregunta va, va referida a esto. Me gustaría que, que me comentaras eh, si alguna vez te has planteado pertenecer a alguna asociación naturista, ¿vale? Eh, y seguir, por supuesto, y seguir trabajando tu activismo desde dentro de la de la asociación o si consideras que para luchar y conseguir nuestros derechos como personas nudistas es mejor trabajar bueno trabajar de por libre ¿sí? sin normas de, de asociaciones sin estatutos etcétera etcétera bueno pues eh, muchísimas gracias por tu por tu respuesta y nada a seguir en la lucha pues esta batalla de nuestras libertades y nuestros derechos, por supuesto que la vamos a ganar. Pues muchas gracias. Eh, más bien lo último, o sea, yo creo que uf, nunca me ha gustado eh, una asociación, o sea, tienen cosas buenas, pero nunca me lo he planteado porque prefiero no tener unas normas que seguir, unas pautas, nada, o sea, si me apetece lo hago, si no, si no me apetece no lo hago, y lo hago el día que me apetece. Uh -huh. En cuanto a conseguir cosas o perder cosas legalmente, por ejemplo, ayuntamientos que saquen normativas, eh, bueno, estoy, estoy peleando con mi abogado para que haya jurisprudencia importante al respecto como para que no puedan sacar una ordenanza. Uh -huh. Cosa que no hay precedentes, o sea, sentaríamos precedentes si, uh -huh. si consiguiéramos eso. Eh, bueno, pues espero que se pueda y espero que finalmente lleguemos a un punto en el que un ayuntamiento no pueda legislar algo que, en teoría, por lo que ha expresado el, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anteriormente, eh, solo está restringido a ley orgánica porque es un derecho fundamental, un derecho humano. Entonces, pues yo creo que al final, con la pelea que llevo con la justicia, acabará, acabará de una forma que no... O sea, que sea positiva, que no, que no puedan legislar los ayuntamientos lo que les venga en gana respect, relativo a, a, la de, a la libertad ideológica, que el mismo Tribunal Supremo hace una semana o dos sacó una sentencia en la que reconocía que la vestimenta, o sea, ir vestido o no, es, es una ideología, uh -huh. que por eso tumbaron una, una normativa en una comunidad de vecinos de, sí, del sí, sí, sí. sur. Uh -huh. Entonces, bueno, pues el propio Tribunal Supremo ha reconocido que eso es una ideología, aunque en el pasado reconoció lo contrario. <risa> eh, esperemos que, que sea consistente ahora con esto, con los dos casos que tenemos en el Supremo, pues esperemos que eso acabe igual. Y, y si finalmente deciden qué es eso, está claro que solo se puede regular por ley orgánica y la única ley orgánica que ha habido es la que derogó el, el escándalo público de, de cuando Franco y eso uh -huh. pues. Sí, sí, Entonces, sí, sí por ahora yo creo que legalmente las cosas van a bien, o sea, lo que estoy haciendo yo no creo que esté perjudicando legalmente, igual en cuanto a la visión de la población, pues cierta parte estará muy a favor, cierta parte estará muy en contra, uh -huh. es lo que suele pasar con estas cosas. Sí, sí, sí, sí. Entonces, ¿no te planteas en un principio cierto acercamiento a las aso asociaciones? O ¿Qué visión tienes tú de las asociaciones? Yo es que mi tiempo prefiero gastarlo en cosas que a mí me aporten más, como yo que sé, ir a la montaña o uh -huh. hacer deporte, esas cosas. Perder tiempo en una asociación, o sea, me parece perder tiempo, literalmente. Que, que pueda hablar con ellos, yo que sé, que si tienen una curiosidad que quieren hablar conmigo, yo encantado, o lo que sea. Pero como algo habitual o pertenecer a, un, a una asociación no, no me parece algo que me plante Vale, ¿Porque tienes algún tipo de grupo de amigos nudistas en este aspecto? o no, cuando, claro que no. No, no. O sea, tengo amigos a los que esto le parece bien, pero no... No lo comparten, por así decirlo. O sea, sí que tengo amigos nudistas, pero que la verdad es que nunca he ido a un sitio nudista con ellos. <risa> o sea, yo cuando he ido a un sitio nudista, ha sido por mi cuenta o con mis padres y ya está así, sin nadie más. Uh -huh. Bueno, pues si quiere, vamos a entrar en la fase ya de, de despedir el programa. Vale, siempre le pregunto a mis invitados si tienen algún tipo de frase célebre o alguna cosa así que nos pudiese compartir. Creo que no. <risas> bueno, pues oye. eh. Mmm... No sé si a ti te interesa en un principio darte a conocer de alguna otra forma. Lo digo porque yo normalmente también a mis invitados les ofrezco la posibilidad de oye, pues mira qué formas de contacto tienes o tal. Yo entiendo que ahora preferirás más bien todo lo contrario, no, Alejandro? Sí, o sea, yo esto lo hago por, por mí, o sea, no lo hago porque me conozca a nadie, o sea, que no, no le voy a dar mi número a nadie para que me llame y tampoco tengo redes sociales, así que vale. por mucho que busquen, no van a encontrar mucho. Sí, es verdad, porque yo no te he encontrado para absolutamente nada, o sea, de hecho me, me costó ponerme en contacto contigo y oye, pues eh, estoy encantado de que hayas venido por aquí, no sé si quieres despedirte de la audiencia. Sí, hasta luego. <risa> Gracias. Sencillo. Gracias por el apoyo de los que me apoyáis y los que no, me da igual. <risa> Oye, Alejandro, un placer. Eh, me consta que eres un tío muy majo, ¿vale? Eh, eh, bueno, pues eh, yo espero que todas estas contiendas judiciales eh, puedan salir eh, pues, favorable a tu a, a ti. Y que, y que bueno, pues que sientes este precedente, ¿no? de cara a, a los nudistas. Y mm. espero que te hayas sentido a gusto con la entrevista y, sí. y bueno, pues, muchas quién gracias. sabe, a lo mejor si, si te veo más adelante o, o, te, o, o si te gustaría que te entrevistase para otra cosa. <risa> pues muchas gracias por todo. Pues nada, Alejandro, voy, voy concluyendo el programa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Quiero agradecer a Ismael, presidente de la Federación Española Naturista, el haberme conseguido el contacto de Alejandro, con el que he tenido el placer de tener esta charla. Y espero que a vosotros os haya gustado tanto como a mí. Alejandro ha demostrado que no es una persona violenta a la que tengamos que temer, ni un exhibicionista que esté haciendo actos depravados. Ojalá que con toda esta difusión que está teniendo, le sirva para que le dejen en paz de una vez y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado Además de informarse mejor, entre todos, dejemos de hacer perder el tiempo a jueces y abogados que teniendo los tribunales colapsados como los tenemos hoy en día, creo que no deberíamos darles más trabajo con cosas que no son delito. Los que me oís, sabréis que no apoyo los extremos porque precisamente de ellos se valen los medios de información para exponernos de forma jocosa, como un grupo marginal y fuera de realidad, y que no hacemos aquello que reivindicamos, como lo que ha pasado con el juicio de Natura World. ...que ha perdido por intentar imponer a sus vecinos el ir desnudos en las zonas comunitarias. Estas noticias calan en la gente... ...y de estas personas que se atreven a probarlo... ...luego no se les ocurre contarlo ni mucho menos... ...porque se les podría asociar con esta imagen del nudismo... ...lo cual nos divide y nos deja más aislados. Si repasáis algunas de las noticias más recientes que hablan de nosotros veréis cómo nos muestran como bichos raros en una exposición de circo, no solo por la noticia de Alejandro, también por cómo se tomó el programa, por ejemplo, de Alfonso Arús, en la televisión, mofándose abiertamente de las bodas de Cantarriján. El periódico ABC nos trataba de borrachos, porreros y hippies por el incendio que se produjo en la cala nudista del pantano de San Juan. El programa de Joaquín Prat, en la televisión, con el gimnasio nudista... Nos trataban con gestos jocosos y de incredulidad. Artículos varios sobre la imposición del desnudo en la urbanización Natural World y cómo la vanguardia, el periodista Félix Riera, con toda la razón del mundo, nos pone la cara colorada por imponer aquello que tanto criticamos: el cómo debe uno ir vestido o desnudo. Luego nos quejamos que los medios de comunicación están en nuestra contra. Pero esto no es de ahora. Lo llevamos sufriendo décadas, yo diría que desde que hay prensa, y seguimos tomándonos esto como si fuese una guerra. Son las personas sesgadas, ideológicamente, las que intentan convencernos que estamos en una constante lucha social y que tenemos que enfrentarnos los unos con los otros. Y de estos no hay poco nudistas. Yo sí tengo que luchar por algo, será por la unidad, por buscar ese nexo que nos permita confraternizar respetando los gustos, ideologías y lugares de cada uno pero no solo con los nudistas, sino con cualquier persona en general. Nos quejamos que nuestras playas están siendo invadidas por los textiles que no respetan nuestros lugares. Pero luego, algunos de estos que se quejan, se dedican a ensalzar las protestas de las mujeres femen que entran desnudas en una iglesia. A muchos se nos llena la boca con la palabra respeto, pero luego son los primeros que aplauden con el fin de humillar a una familia que da un paseo por ir vestida en una playa nudista. Hay nudistas que se enorgullecen porque el despojarnos de la ropa nos hace a todos iguales, pero por el otro lado te puedes encontrar comentarios donde nos catalogamos en una especie de élite dependiendo de si somos más o menos puros, lo cual nos hace tener más o menos criterio que otros. Los nudistas vamos reivindicando que nos dejen practicar nuestra afición de ir o no vestidos en sitios naturistas o de baño, pero luego por una sororidad absurda se enfadan porque Natura World ha perdido el juicio intentando imponer el desnudo en su urbanización, creando normas comunitarias que van en contra de nuestros propios derechos y contratando a servicios de seguridad o vigilancia para impedir que los textiles disfruten de sus propias instalaciones, solo por intentar imponer su verdad. Así que, mi enhorabuena por la sentencia, porque en el fondo sigue defendiendo nuestro derecho a ir como nos plazca. En el caso de Alejandro, no sé si lo habréis notado, pero yo me he quedado sin palabras cuando ha estado relatando todas las vejaciones que algunos agentes de la ley le han realizado sin ningún tipo de profesionalidad ni base jurídica. Si hubieran actuado de una forma más arbitraria y menos personal, probablemente hoy tendríamos a un Alejandro Colomar muy diferente. Alejandro está luchando por aquello en lo que cree, sin hacerle daño a nadie. Es fiel a sus principios y es su forma de reivindicar aquello que no le parece que tenga sentido, lo cual admiro. Y como he dicho, yo no comparto con él ir desnudo por la vía pública, porque ni tengo necesidad y porque me gusta sentirme integrado en la sociedad, si puede ser. Sin tener que llamar la atención demasiado, ya me gustaría conocer a muchas más personas como él, con este sentido del honor, y sobre todo si se sentasen en los escaños del Congreso de los Diputados. A Alejandro no le han dejado más opción, pero nosotros sí que la tenemos. Las personas que se muestran como radicales, extremistas o fanáticos, se les termina despreciando o incluso odiando. Yo os lanzo la siguiente pregunta. ¿por qué no probamos a mostrarnos como personas cercanas, racionales y respetuosas? Creo que el activismo de Alejandro nos está dando la oportunidad de salvaguardar el nudismo dentro del marco jurídico y que podamos denunciar cualquier persecución en este sentido, pero también creo que nos queda mucho recorrido por hacer para que la sociedad nos acepte y nos respete. Y desde luego, con el confrontamiento, el extremismo y la radicalidad conseguiremos que nos marginen nos tomen y que no nos tomen en serio. Personalmente, para mí el nudismo es un acto, es una actitud ante la vida. No la ejerzo de forma continua, ya que también me siento cómodo con la ropa, no tengo ningún problema con ella. Y por tanto, tampoco tengo ningún problema con los textiles, porque yo también soy un textil. La base del nudismo es estar desnudo desde el respeto. Pero no soy respetuoso por ser nudista. Más bien, por ser respetuoso, puedo ser nudista. Y esto me permite dar una imagen cercana a los demás. Doy la opción a la persona que quiera para que se pueda sentir identificada y de esta forma incluso pueda descubrir, descubrir que mi afición también le puede valer a esta persona. Por supuesto no espero que estéis todos de acuerdo conmigo. Dejad vuestros comentarios que gustosamente los iré leyendo y contestando en la medida de lo posible. Por último, quiero dar las gracias a todas las personas que han participado con sus voces, Esther, Carmen y José Ángel. También a los que me habéis hecho llegar vuestras preguntas por las redes sociales, Ana, Miguel, Paco, Enrique y Guru. al que por cierto a este último le pido disculpas porque se me escapó una de sus preguntas, bastante importante además, sobre cómo el abogado de Alejandro había enfocado la defensa. Espero que me perdone. Y os doy las gracias porque este episodio de hoy lo hemos hecho posible entre todos y me habéis animado muchísimo a realizarlo. Así que por mi parte, un placer, muchas gracias y paso a despedir el episodio. Antes de despedirme, quiero recordaros que podéis encontrar todos los episodios del podcast en mi página web naturalmentepod.wordpress.com Además de todas las formas de contacto